locuras ya, nuevas aventuras vas a disfrutar, quédate y dale like, like, like suscríbete al canal, bien atento que empieza ya a ver, según la receta, ponemos una olla grande en el fuego ahí está, ahora le echamos el maíz pichingallo <ríe> que gracioso nombre, pichingallo <ríe> Y ahora, ¡que se produzca la magia! Niños, ¿cómo quieren sus pochoclos? ¿Con azúcar o sal? A mí me gustan las palomitas con azúcar, papá. A mí no me gusta el pochoclo. Yo quiero con sal y con azúcar. Muy bien, ahora probarán las mejores palomitas que pudieron comer en su vida. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, ¡No! ¡No! Oh, no, oh, oh, oh, oh, oh. ¡No! ¡Pero, pero qué pasó! <risa> ¡Si yo sé la razón, de la letra! Quédate acá, acá quédate, arriba de toda esta montaña, amor. Cuando vengas, fíjate que la coneja ensució toda la cocina. Ay, casi mucho. No puedo tener ni un minuto en paz para secarme el pelo. Coneja mala, castigada. <risa> ¡Minius! acá tienen sus pochoclos. ¿Al final qué les pusiste? Azúcar o sal? Eh, los junté del suelo. Así que lo que supongo que les puse fue tierra. <risa> Muy bien, ya tenemos las palomitas Ahora sí, a mirar la película Que no sea volver al futuro, que no sea volver al futuro Vamos a mirar, volver al futuro Ay papá, esa película siempre la vemos todos los fines de semana Sí, y cada vez se pone mejor Cómo me gustaría viajar en el tiempo para evitar que graben esa película Shh, Silencio, está por empezar Ay, qué emoción, este día no se puede poner mejor no. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No no veo nada! ¡Está todo negro! ¡Hijos! ¡Al parecer olvidé cómo abrir los ojos! No, papá, parece que se fue la luz. ¿Casimocho? ¿No pagaste la factura de luz? ¿Eh? ¡Ay! ¡Es la llorona! ¿Por qué mi papá es tan cobarde? ¿Qué vamos a hacer? Es el papá que nos tocó en la repartida de papá. ¡Vamos, niños! ¡Salgamos afuera! ¡Al menos es de día! ¿Qué? ¿Salí afuera? ¿Casimocho? ¿quieres salir de ahí atrás? Sí, señora llorona, pero por favor no me coma. Niños, no se preocupen Con este cable le robaré la electricidad al vecino Y así podremos seguir viendo la película Casimocho, ¿por qué no pagaste la luz? ¿Acaso no tenemos dinero? Sí, tenemos Mira, inventé mi propia moneda oficial Los casi dólar Lástima que el almacenero todavía no me los quiere aceptar Esta situación no se aguanta más Casimocho, tenés que buscar un trabajo Pero si yo tengo un trabajo Ay, pero si sabes que hacer videos no te da dinero como para que vivamos Te vas a trabajar Y no volvés hasta que no haya solución. El tema de la luz. Sí, señora Llorona. Vamos, niños, vamos a buscar línea para hacer un fuego. Al menos no tendremos que ver la película de papá. Hola, estoy buscando trabajo. ¿Tiene alguno para mí? Eh, ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? No. Yo necesito que me den dinero, no dejarlo. A ver, y dígame, ¿sabe usar Excel? Claro, hasta me sé la canción. ¿Canción? Y ¿Cómo es Excel? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y acá nos dedicamos a toda la seguridad del banco. ¿Usted sabe lo que es un hacker? ¿Un hacker? Sí. Es cuando ganas en el ajedrez. Le decís Hacker Matter. Señor, retírese, por favor. ¿Ah? En su currículum dice que sabe inglés. Yes, yes, yes. Significa sí. A ver, tradúzcame. Yellow. Y ahora úselo en una frase. ¿Me puede dar un paso con Yellow, por favor? A ver, a ver. ¿Usted me está diciendo que solo me tengo que sentar en este escritorio y vigilar las cámaras? Sí, toda la noche. ¿Y si llego a ver algo raro, llamo a la policía? Sí. ¿Y no tengo que limpiar, ni mover cosas, ni siquiera bailar por dinero? No, solo tiene que sentarse y vigilar. ¿Y puede usar uniforme? Sí, por supuesto. Puede ponerse el uniforme del antiguo vigilante ¿Y qué le pasó a él? ¿Por qué ya no trabaja? Ah, oh, simplemente se fue Supongo que se aburrió del trabajo <ríe> ¡Qué tonto! ¡Decidido! Voy a ser guardia de vigilancia Por cierto, ¡qué bonitas marionetas! ¡Oh no! ¡Los animatrónicos ya despertaron! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Si se está preguntando, nada lo va a matar esta noche Eh, más bien me preguntaba dónde quedaba el baño ¡Tome! Aquí está su uniforme Y disfrute del trabajo, yo me Oh, ¡Qué raro! Me pregunto por qué está manchado de salsa de tomate Ay, no puedo jugar sin nada con qué jugar? Encito, mira, traje estas hojas ¿Querés que dibujemos o fabricamos alguna cosa? Las hojas no tienen suficiente tecnología como para que me divierta Hanna, ¡Fabriquemos una casa de papel! Con imaginación, todo se puede lograr Entonces voy a imaginar que vuelve la luz Noche 1 ¡Guau! Wow, ¡Qué lugar más grande! ¡Me pregunto por qué habrá cerrado esta pizzería! ¡Qué muñeco más espeluznante! ¡Parece un Mickey Crack versión pájaro! ¡Pero electricidad! ¡Qué extraño! ¡Si no está enchufado en ningún lado! ¡Rápido, rápido, mamá! ¡Enciende la fogata! ¡Que por las noches viene el popo! ¿Yo fabriqué espadas para defendernos? Pa encito ¡El popo no existe! ¡Ah, no! ¿Y qué es eso? Noche 2. La la la la la la la. Listo. Más limpio que mi trasero. ¿Eh? La, la la la la la Listo. Más limpio que mi trasero. Noche 3. <risa> Con las ropas que les puse, ahora se ven menos intimidantes. Ahí se me quedan juntitos los cuatro. ¿Eh? Momento. Uno, dos, tres. Eran cuatro ¿Dónde se fue el otro Noche cuatro mm, No entiendo Si están desenchufados ¿Cómo tienen energía esos robots para moverse? A ver, a ver, a ver ¡Ahí, ahí! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Ese me está mirando por la cámara! Ay, mejor cierro las puertas <risa> ¡Váyase! ¡Ya dimos todo el pan! Noche cinco Ay, Ya pasaron cinco días sin internet, sin luz, sin tecnología. Dile a mis padres que los quise mucho. Eso, deja de ser tonto. Ayúdame a terminar este avión de papel. ¿Avión de papel? ¿Pero qué piensan hacer con eso? Vamos a salir volando de acá. Y vamos a buscar otra casa donde vivir, que tenga luz. Ay, la falta de tecnología las volvió locas. Nunca van a volar con eso. Ah, ¿no? Vamos, Luna. Ya. ¡Yeah! ¡Al infinito! ¡Llegando ya! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hago un pichini y me voy. ¿Eh? ¿Eh? disculpe, siga haciendo caca. Ahora busco otro baño. <risa> ay, ay, me esconderé aquí detrás de estas cajas. ¿Eh? ¿Qué son todos estos diarios? ¡Ay! Son noticias viejas sobre esta pizzería. Mm. Al parecer un asesino que era guardia de seguridad mataba niños en este lugar entonces los animatrónicos están poseídos por espíritus y por eso me atacan es porque tengo la ropa del vigilante <risa> tengo una idea <risa> Mi plan funcionó. ¡Disfracé al muñeco con la ropa y ahora no me buscan. <Izzy> sí. <reliyor> Los animatrónicos son realmente tontos. Oh no, estoy atrapado en la azotea y nadie va a poder ayudarme. Creo que este es el fin de las locuras de Casimocho. <c bir>? Papá, rápido, sube. Eh, sí, <govern rotate> gracias, hijos. <t literacy> este avión. Con imaginación, todo no, se puede lograr. <risa> Muy bien, casi mucho. Conseguiste el dinero y nos devolvieron la luz. Bueno, en realidad nunca me pagaron. ¿Y cómo hiciste para que tengamos luz de nuevo? Con imaginación, todo se puede lograr. <risa>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 Casi mucho está por empezar Casi mucho empiezan las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Casi mucho su familia no, no es normal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 la esfera del dragón escondida? ¡Déjamelo en los comentarios!